Hola, hola, chicas y chicos de taller de lectura sanar el alma. ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera o cuarta. ¿Quién lleva la cuenta? Cuarta. Dijo más que cuarta. Muy bien, gracias Maga. Cuarta sesión de taller de lectura sanar el alma. Déjenme que lo pongo aquí en mi en mi libreta para no perderme. Gracias. Bueno cuarta lectura del taller de, cuarta sesión, perdón, del taller de lectura Sanar el alma. Bueno, muchas gracias a todas las chicas que están eh, conectándose al Zoom. Muchas gracias también a los, a los que nos van a ver han Si es la primera vez que entras en este, en este video, o en este, o en estas videos que Rap Daniel Genderman va a publicar en sus plataformas, que también en las mías, pero bueno, si no sabes de qué va el tema. Estamos haciendo un taller de lectura que se llama Sanar el Alma. Como base tenemos ese libro precioso de Rab Daniel que nos escribió y que bueno, está disponible por las plataformas de Ramblot y también por Amazon. En Amazon lo pueden comprar impreso o digital. Está en digital en 28, 28 dólares o 26. 26 o 28. Le puedes poner más si quieres. Tema que... Sanar el alma está disponible para todos, y obviamente, en especial para los chicos y las chicas que forman parte del taller, sería muy bien que lo adquieran para ir como que en la misma situación, en la misma sintonía, y eh, para ir avanzando. no ¿El propósito del taller cuál es? Punto número uno, dar a conocer los libros de Rap Daniel, y punto número dos, no menos importante, es justamente ir integrando cada una de las de las páginas de los libros que nos hace ran Daniel en este caso de sanar el alma como teniendo un poquito de comprensión en lo que estamos leyendo para eso necesitamos tener el libro obviamente para leerlo y para comentar cuando estemos aquí en el taller tenemos eh, hay chicas que ya obviamente lo tienen que lo han leído lo están leyendo y bueno nos van a ayudar a leerlo hoy también y la dinámica es así ellas lo leen y luego lo vamos comentando todos aquí. No es un examen de a ver lo que el rap Daniel quiso decir en lo que escribió, sino qué cosa me ha sentido a mí sobre lo que estoy leyendo para mí, para aplicarlo en mi vida. No No se trata de tener aquí que vas a aprenderte de memoria las 450 páginas o más que escribió rap Daniel sino con que una página, un renglón, una palabra te ha sentido y te sirva para hacer la mutación, para hacer esta transformación de reconocimiento de tus puntos ciegos, conforme a los parámetros de lo alto, que también quiero aclarar que no se trata acá de ni religión, ni dogmas, ni, ni paradigmas. Este taller se me ocurrió primeramente para elaborar con las chicas de, de los grupos con que... Que atiendo y luego ya dije ok vamos a abrir al público en general porque está muy muy buena información la que Rap daniel nos nos da en sus en sus libros y que bueno que no se quede solo en información sino que cada uno de nosotros hallemos gracia delante del eterno creador de que lo pongamos que tengamos comprensión porque el hecho de que tengas comprensión no depende ni del autor ni de mí en ningún sentido de que estemos haciendo coordinando hasta allá, sino depende solamente de que el creador eh, quiera activarte esta comprensión, como siempre decimos que hay desgracia delante del eterno para darte entendimiento y en base a esa sabiduría, a ese entendimiento, a esa comprensión, pues puedas llevarlo al plano de la acción, porque realmente sirve absolutamente de nada que seas una wikipedia andante o yo sea una, una wikipedia andante si lo que sabes no lo vives entonces vamos aprendiendo un poquito comprendiendo un poquito y haciendo y así cada, de paso a paso a paso y de cada paso es un milagro y que a mí me gusta decir mi logro porque cuando hacemos milagro pensamos de que haga ah, por allá afuera no siempre en referencia externa inclusive muchas veces podemos tener al creador a dios en referencia externa está lejos, lejos, lejos de, de mí, lejos, en el no sé cuál séptimo cielo, en el no sé cuál cielo, y todo lejos, ¿no? El principio de la idolatría es la referencia externa. Así que todo lo que tengas afuera, incluyendo tu percepción del Creador, está muy distorsionado. Debes de ver en ti, en ti, en ti. Por eso el taller de lectura que estoy haciendo, ahí de flores, desde el puerto de la Cruz, México, no tiene que ver con religión. No tiene que ver con dogma, no tiene que ver con paradigmas, tiene que ver con en lo interno, interno, interno de tu alma, puedas conectar con esta parte divina que eres para transitar en tu día a día. no Así que bueno, eh, uno de mis autores favoritos, sobre todo de los vivos, ya saben que casi no leo a, a autores encarnados. Um, Daniel Hinerman, Daniel Ginnerman nos ha escrito varios libros, que les voy a mostrar los que tengo acá. Este es un libro que se llama El Arte de Soñar el Mundo, y pues habla obviamente del tema de los sueños y de sueños que hay en la, en la Torah, en el Bereshit, un mapa de la vida eh, del mundo y de, ca, y de la de cada quien. Está muy bonito este libro, muy interesante, para que, como dicen, se vale soñar, ¿no? Y que esos sueños, que, que tampoco se queden en sueños de la nube, que estás mucho tiempo en la nube y no aterrizas, no tiene sentido tampoco, debe de haber un equilibrio entre lo que sueñas y lo que haces, entre lo que sueñas y lo que haces. Y entonces haces tus sueños realidad. Vamos en eso, con este libro también tenemos otro, eh, Siete mujeres profetas, ese me gusta mucho. Lo he recomendado a varias chicas para ciertos temas que van en resonancia con las situaciones que nos pasan a las mujeres. Y aquí Rab Daniel nos escribió sobre siete mujeres de la Torah, Sara, Miriam, Débora, Hannah, eh, Abigail, Hulda y Esther. Y nos habla, nos habla sido los arquetipos de estas mujeres, que no es que, como, como les digo, no se quedaron ahí en la historia, sino que, ¿qué te resuena de cada una de ellas? ¿En qué? ¿En qué? actitud, en qué situación eres Esther, en qué situación eres Sara, en qué situación vas, ¿no? Y los arquetipos te van a ir formando y la comprensión que el eterno te dé, pues va a ser genial. Así que, y este que me súper, súper, súper puede encantar este libro, es abiel Antes de que Raúl hiciera sonar el alma, yo le dije que este era el tesoro de los tesoros de los libros que habían preso hasta ahí, y sigo pensando lo mismo. Biel, Esabiel, Esabiel es un caminos de paz, caminos de Shalom, y hay una frase que Daniel una vez comentó y decía, cuando la escasez está en tu vida, el Shalom huye, y es obvio, si tú tienes faltante de, de salud, de dinero, de paz, de paz en, en el hogar, entre tus vínculos, etcétera, obviamente esto de la tranquilidad, la paz y la completitud está lejos, lejos, lejos. Así que bueno, súper recomendado este libro, Caminos de, de Shalom y Libertad, de lo divino en que soy y lo divino que hay en mí. Estos los tengo impresos como el, Sanar el alma y también tenemos otros que son siete señales de tránsito divinas, eh, siete maravillas de la medicina divina. Un puñado de respuestas para un montón de preguntas, que no los tengo impresos porque Amazon, que también los puedes pedir en Amazon no los tiene impresos, solo digitales. Así que, obvio, los tengo digitales, me falta impreso. Y está haciendo Rob Daniel otro que se llama En la Senda del Soar. Este libro de La Senda del Soar es un libro en el que de cada allá de la semana, él eligió una frase y sobre eso la fue desarrollando. Está haciéndose y la presentación la va a ser el día 8 de mayo con ayuda del Eterno, que nos permita llegar a es, hasta ese día con bien, con salud, dinero y amor, y disponible en preventa también en la senda del sol. En la senda del sol también hay otra opción, que hay cuestión de un, una manera de ser parte de la escritura del libro, es los protectores, que son las personas que hacen un aporte a, como protector para la escritura del libro y eh, se hace también un comentario de, de las personas en los libros, por ejemplo, aquí en el libro de, de Samuel, en la parte de los protectores, pues hay varias, Aparece varios. <risa> <risa> oh, ah, ¿sí? Apareces ¿Sí? tú, ya te vi en el libro, en los agradecimientos, tú estás. Ah, yo estoy, sí, sí, sí, yo estoy, y también estoy en un texto que el rap puso ahí en, que yo escribí en el libro, ah. pero bueno, ya cuando llegas a eso, querida, cuéntanos, sí, a ver, sí. Ofe, cuéntanos qué te está pareciendo esa vía, ya que estamos acá. Pues es una belleza, la verdad, porque me hace cuestionarme mucho, me hace cuestionarme mucho, hay una parte donde uno se da, bueno, él plantea no esa primera parte donde uno puede ser esclavo, sí, sí, ¿no? sí. Y, y finalmente, cómo vamos ascendiendo escalón en escalón hacia una verdadera libertad, que es el objetivo, ¿no? Y cómo eso implica también responsabilidad por parte nuestra. A veces claro. podemos tener el maíz seguro, pero sin comprometernos, pues realmente, como ahí dice, ¿no? No tenemos libertades ni derechos. Nos pueden profanar la vida y el espacio. Así es. Entonces, por eso decimos... Um, el tema de de qué poblas tu mundo, ¿no? De qué estás poblando sí. tu mundo. Así que, bueno, los chicos, chicas que están en el Zoom de hoy, en este momento, pues estamos poblando nuestro tiempo, estamos poblando nuestro tiempo, nuestro espacio de, de sabiduría y de luz, de la Torah, que proviene todo esto, obviamente, de la Torah y de la cábala de lo que nos escribe Ram Daniel. Y fíjate que este libro de Sanar el Alma, este libro, para mí, este de Sanar el Alma, si fueran en orden, Tendría que ser primero este y este es Sabiel. Con este llegas al paso uno de Sabiel. Que es 610. Que dice el 610. Eh, caminos de Shalom. Condenados a ser libres. Entonces, vamos a estar sanando el agua para llegar al 610 y de ahí ir avanzando. Eh, también hay un curso, un curso que Rafael Daniel dio un taller sobre... El libro de Sabiel está grabado, lo tiene disponible también en, en Gumroad para que los, los que lo quieran ver, ahí lo, les da acceso con el aporte que requiere este taller. Y también les recomendamos el taller. Así que hablando de los aportes, también les quiero recordar a todos los chicos y chicas que están en Telegram, en nuestro grupo de taller de lectura Sanar el alma, que si bien los aportes... Del taller, en cuanto a recursos, no hay ni un monto, ni está obligado. Sí, está bueno que aprendamos a ser agradecidos, coherentes, haciendo las aportaciones voluntarias, que puede ser de un euro, dólar, cheque, peso, hasta un millón de dólares, euros, cheque, lo que quieras. Así que, como tú puedas y como te sirva. Eh, las aportaciones se hacen directamente al PayPal del rap Daniel Hinderman para ayudarlo y apoyarlo en la obra que está haciendo, ¿no? Así que les recomiendo, les recuerdo y muchas gracias a las chicas que sí lo hacen. Sobre todo las chicas lo hacen más que los chicos. No sé qué les pasa a los chicos, que. Bueno, luego los vamos a regañar. Que lean mujeres profetas para que aprendan Bueno, entonces vamos a. Empezar su taller Sanar el alma. Muchas gracias a, a todas las chicas que están, a los que han estado en las sesiones anteriores y vamos a ver cómo nos va ahora y también obviamente gracias a Daniel Hinderman por escribirnos este libro y sobre todo, sobre todo, gracias al creador, al eterno creador de los cielos y la tierra por permitirnos estar aquí y estar hablando de este tema. Antes de empezar a leer el punto 5, de la página 62 en el impreso y no sé, hay una diferencia entre el digital y el impreso de la, por la paginación nada sofisticado, creo que una o dos páginas por el tamaño, me imagino, este, el punto 5 que en el impreso está en la página 62, vamos a empezar a leer y nos va a ayudar con la, con este punto nos va a ayudar Maga, okay. para leer todo el punto 5. Antes Dale. de que Mara empiece a leer, eh, si alguien quiere comentar algo del Dale. taller de las versiones de las sesiones anteriores, ahora es el momento. Nadie quiere comentar nada. O sea, ¿qué, les, qué hicieron con la, con la información que vimos la vez pasada? O nada, pasó en blanco. Como, como a veces mi hijo dice, es que solo pasé mis ojos por las letras. A veces nos pasa, ¿no? A veces pasamos los ojos por las letras porque el Eterno no nos da comprensión y entonces nos entró por una oreja y nos salió por la otra. Que no te pase. Enfócate, concéntrate estudia. La verdad es que las chicas de mis ropas privadas saben que estoy súper regañona en el sentido de que nada viene por osmosis, ¿eh? O sea, no es de que, ay, te vas a poner aquí el libro y te va a entrar por osmosis. No tienes que estudiar y eso aplica para todos los temas. Así que, ¿quién quiere comentar algo que no haya pasado en blanco las últimas tres eh, sesiones que hemos tenido? Yo, bueno, yo me adelanté un poquito a la, a la lectura de este día y bueno, eh, digo, no es adelanto ni nada, pero eh, me queda, me queda algo muy, muy, muy grabado, que es el, la reafirmación de, de nuestro ticún, del, del ticún que, bueno, es, lo que yo entendí es eh, que nunca mmm, como que vamos a poder ser libres, porque el ticún está ahí, o sea, está para todo siempre, esa reparación, entonces... El camino de la vida es darnos cuenta de ese tikkun y, y elaborar sobre, sobre ello, ¿no? Y también en la primera sesión me quedó así como tatuado totalmente en el alma el concepto de lo que es dar, ¿no? Que no es dar nuestras posesiones, porque pues posesión económica, material, pues digo, me parece que es, es sencillo, ¿no? Pero el darte, el entregarte, el implicarte, o sea pues el vivo ejemplo eres tú, ¿no, hay De, por ejemplo, pues pudieras poblar tu tiempo eh, en otras cosas, sin embargo, pues estás aquí en domingo, eh, estás con todos los talleres. Entonces, para mí ese concepto del dar, puta, me, me voló la cabeza. Sí. Gracias, Maga. Gracias, Maga. Es que eh, dar, fíjate, volvemos al tema de la referencia externa. Dar lo que tienes, digamos, como externo, que te dé esta pluma, que te dé, no sé, ¿no? Que tengo aquí el control remoto, esta crema que les dije hace rato a las chicas antes de grabar. Que te dé esto, realmente, pues es la fácil, ¿no? Incluyendo el dinero también. Pero dar tu tiempo, dar tu oído, dar tu espacio, porque, dense cuenta que el tiempo es oro, hablando de este tema. El tiempo, y lo vimos en, los, en, los, en las hojas anteriores, cuando Rado hablaba sobre de qué poblas tu, tu tiempo. El tiempo que tienes en realidad es vida. Ven lo que valioso que es eso, estás viviendo. O sea, tienes en el día 24 horas. ¿Qué haces con esas 24 horas? Y qué tanto, como decía Maga, te estás apegando, número uno, a la observación de reconocer los, la, los, los ticunes o las cosas que reparar, no como que estés descompuesta, ¿no? Sino como son, son experiencias que hay que aprender a ver y observar para poder mutar, para poder poner palomita, digamos, en el checklist e ir avanzando en tu proceso evolutivo. Entonces, ¿en qué ocupas tu tiempo? ¿Y ¿En qué, qué vives, ¿No? Y, y hablando, como hablaba al principio, sobre el tema de de hojman, no es vina, saber no es comprender, ni vina es ta'at, es hacer, ni malhut. Porque la verdad a mí me molestan los aviones. En ese sentido que te sabes todo desde la página 1 hasta la 8500 de memoria y ¿Qué de eso comprendes? Y peor de tantito, ¿qué de eso haces? No? Entonces, ¿de qué poplas tu tiempo en el estudio, en la Teshuvá, en la Tefilá, en la Sedaká? Es lo que va a manifestar en cómo vives tu experiencia, lo hemos visto en otras ocasiones en nuestros grupos, cómo vives tu experiencia en esta tierra en cuanto a salud, sustento o amor. Siempre nos estamos quejando de que no tengo salud, que no tengo dinero, que no tengo amor. Ajá, y tienes las bases para sostener eso. O sea, tienes las bases para, eres vasija para sostenerlo o nada más estás diciendo, ay, Hashem, ¿por qué no me ayudas? ¿Ves? Entonces, eso se trata de sanar el alma. Este taller se trata de darnos cuenta de estos puntos que tenemos que ir siendo alientes en, en sí. La verdad es que no, esto no, esto me está fallando o esto no está poniendo atención o estoy bien despistada, lo que sea pero sin engañarse, porque también tenemos otra mágica manera de decir, es que como yo voy a las reuniones de tal, de tal lugar, o como yo estudio tal cosa, ya por eso ya. No, no, no, no es, o sea, no es por un certificado que alguien te extienda, ni porque hayas, este, te hayas inscrito en algún curso, taller o lo que sea, que tu alma de verdad va a tener este, esta conexión con lo divino en que eres, para que pueda fluir desde ahí. Todos los, todas las cosas que nosotros necesitamos para nuestra vida en la tierra ¿no? desde la salud, desde el sustento el amor, así que bueno por eso estamos en el taller de lectura, sanar el alma leemos y vamos a comprender hasta donde el eterno nos dé, por pura gracia y vamos en esto, así que gracias a todas, a todos los que están a los que están haciendo el taller y sobre todo quienes están siendo mientras lo hacen Parece trabalenguas, pero no es. Pongan atención en las palabras. Porque cada palabra que decimos, o sea, nos abra cada Así que, gracias Maga, gracias a todos. Vamos a empezar, punto 5, página 62, que dice, ¿De qué plegaria hablamos cuando hablamos del poder sanador de la plegaria? Adelante, Maga. Ok. Mente sana en cuerpo sano, repite hoy la cultura occidental para promover una concepción de medicina y salud del cuerpo, desconectada y condicionante de la salud de la mente y el alma. Esta dislocación de sentido es un buen ejemplo de tantas otras que nos han llevado, en general, como humanidad, a no comprender nada. La conocida máxima tiene en realidad origen en las sátiras de décimo junio juvenal y dice así, Orandum est un sit mens sana incorpore sano. En traducción sencilla de latín, debemos orar por una mente sana en un cuerpo sano. Definitivamente dice algo muy distinto de lo que se refleja en su cita parcial, quitada de contexto. Hay que orar por esa armonía y shalom entre mente, alma, conciencia y su cuerpo avatar, interfase, a que damos el nombre de salud. Hay que orar. Juvenal habla de dioses desde dentro de la mitología politeísta de la cultura latina traduzcámoslo al contexto conceptual de la cábala, hay que orar para despertar los atributos de Hashem, del creador uno de múltiples atributos, de modo tal que alumbren y den tono a nuestras vidas, hay que actuar de modo tal que nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestras cualidades resuenen, reflejen, representen, manifiesten las actitudes, deseos, cualidades de Dios, el hilo conductor es la plegaria, la plegaria para empezar es expresión en lo en que lo más profundo de mi conciencia se traduce para mí, para mi tiempo y entonces mi conciencia básica, la de mis circunstancias, la conciencia de que me duele este hombro, digamos ahora mismo o a mi felicidad de estar escribiendo este libro, etcétera, Se traduce a lo que el alma, la conciencia profunda es capaz de comprender y esa conciencia profunda a la que consigo en términos de lo divino que hay en mí y a la que vamos a encontrarnos también llamado la chispa de mes mesia ay mesiaje puede hacer pequeños movimientos que se reflejan en muchos y enormes movimientos y cambios en la representación última de mi conciencia, en la vida de los cuerpos en el mundo, en quién soy efectivamente en esta oportunidad que he recibido por todo el tiempo que tenga asignado, que constituye al fin todo mi capital y mi presupuesto. Y entre tanto no voy a entender qué es el tiempo porque estoy dentro suyo y solo tengo que aprovecharlo para llegar a unir con el hilo conductor de lo que llamo plegaria, que son esos ángeles de la escalera de Jacob que parten de la tierra a los cielos y vuelven a la tierra otra vez, la vida del alma y la vida del cuerpo. Con todas estas escaleras vamos a intentar recorrer el camino que lleva a sanar el alma, sanar el alma propia que sane al propio cuerpo y desde allí incidir con salud, con creabilidad, con aptitud para vivir del mejor modo y con significado pleno la vida de este mundo en círculos concéntricos desde mí. Listo. Eh, ¿También leo el punto 6? Ah, no escuché. No no, ah, okay. no, no. Gracias, gracias, Mara. Vamos a comentar hasta ahí. Bueno, de eso que leíste, ¿qué nos puedes compartir, Mara? Y de ahí levanta manita quien quiera compartir algo ahora. Eh, lo, lo leí en, desde la mañana y lo volví a leer. O sea, es la tercera vez. Y bueno, yo rescato mucho la parte en la que dice el rap, ¿no? De cómo elevar esa plegaria. Tú en otras charlas ya nos habías comentado, ¿no? Que la plegaria tiene vida, porque obviamente se dice desde la boca. Y desde la boca salen los elementales, que está el fuego, o sea, el aliento es fuego, ¿no? El aire, pues, todo lo que, las palabras que salen. Y recuerdo mucho de los ángeles, que ellos no bajan y suben, al contrario, desde nuestra plegaria, que está aquí abajo en la tierra, sube y, y baja, ¿no? O sea, regresa a ti. Entonces, para mí es para hacer vasijas o para que esta plegaria llegue al creador es tomar de esos atributos de, pues, del, de, del todopoderoso, ¿no? O sea, no solamente es la plegaria, sino hacernos la plegaria. Eso es lo que a mí me queda. Exactamente. Gracias, Maga. Fíjate que me gusta que digas hacernos la plegaria. Se nota que Maga hace plegarias, ¿verdad? Se nota, ¿sí? porque sabe de qué está hablando. Eh, el, tenemos un, hay una frase que me gusta eh, de una escritora antigua que dice no puedes caminar el sendero hasta que seas el sendero. O sea, no puedes caminar el sendero hasta que seas el sendero. Entonces, a veces nos podemos estar desbaratando. Justamente hoy hablaba con, con mi hijo el mayor sobre eso, sobre el tema de. ¿Cuándo hacer plegarias? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿no? Y la verdad es que los sabios nos han dado un montón de herramientas para las plegarias, digamos, eh, que tenemos como base, eh, los hidures y mucha información que tenemos para hacer plegaria y obviamente la plegaria personal, que va de tu corazón y de tu ronco pecho, conocimos en México, a cómo te salga. La dud, que es la conexión personal con Hashem, de cuestiones que tú estás eh, requiriendo, no como un pedido porque el Eterno no cajeros automáticos automático de nada, ni de salud, ni de sustento, ni de amor. Tú tienes que constituirte la cosa para hacer la cosa. Entonces, es lo que, lo que hay que ir eh, aprendiendo y teniendo muy claro el, el respecto de las plegarias. Porque les decía, que decía a mi hijo que como hay personas que, que hemos orado 10 años por una cosa que no pasa. Y tú dices, a ver, ¿por qué yo oro 10 años por una cosa que no pasa, mientras la otra persona ora tres días y ahí está? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que uno se constituye en lo que está orando, en lo que está pidiendo. Por ejemplo, si estás diciendo es que necesito sustento, pero no doy sed acá, no ayudo a nadie, no le doy tiempo, no, a lo mejor no tengo dinero, pero le doy tiempo, le puedo eh, escuchar. A lo mejor no tengo dinero, pero le puedo ayudar en otra cosa. En resumen, siempre les digo, hay que dar lo que quieres recibir. Hay que dar lo que quieres recibir. Y, pero si tú no das atención, y una de las cosas principales, eh, sobre todo con el tema de, en, interpersonal, es el tema de la atención. O sea, si una persona ocupa de ti, no que, no que estés ahí 20 horas, ¿no? Pero estar atento a qué necesita. o Pero a mí a veces me mandan un mensaje de, ay, de tal cosa. Les contesto así la respuesta en tres renglones a lo que me están preguntando. O sea, no me pongo a hacer una historia del tema, ¿no? Sino, ya saben que me tienen que mandar mensajes concisos, precisos y a lo que vas, sin tanta rama, para que le, les pueda acompañar en, en las situaciones, pero. Nosotros también tenemos que ser sabios en todo eso. ¿Cómo estás atendiendo a la gente? ¿Cómo estás atendiéndote a ti para empezar? Y si yo no me atiendo, por ejemplo, si tú le levantas y te levantas totalmente desconectado de lo divino que eres y te quedas solamente en la parte física biológica, pues vas a andar todo el día en la parte física biológica, que vamos a entrar más adelante en estos pórticos de Adam, ¿no? En el Nefesh, el Ruach, la Neshama, la, la Hayah y la Yehida, que son los digamos niveles del alma que se van o grados del alma que se van adquiriendo conforme vas haciendo tu proceso eh, evolutivo del alma pero no puedes llegar hasta el super guau -wow si no tienes primero claro el tema del nefesh y luego no puedes llegar a ruach se sienta o se reposa sobre nefesh me llama se sienta o se reposa sobre ruach entonces vamos paso a paso pero hay que ser desde el principio levantarnos con esa sensación de si sí, de veras quiero pegarme con Hashem hoy otra vez. A lo mejor ayer no lo, lo, lo hice bien, metí la pata, hice lo que no debía, dije lo que no debía, sentí lo que no debía, pero bueno, hoy es una nueva oportunidad y hay, hay, este sobre todo con la intención. Luego me dicen, es que no tengo los libros para las plegarias. No, pero en tu ronco pecho, o sea, lo que tú nada más es con la intención. Yo no, no, yo no recuerdo que ya tuviera el sidur, ¿no? o no lo, lo bien preta o no sé cómo le hacían, pero no, no tenían su libro así de que, ay, no voy a hacer esto, no voy a pagarme al, al creador porque, porque no tengo el libro. No, creo que no. Así en, en la loma, en donde sea, ahí. Así que bueno, el tema de las plegarias es súper intenso y es una de las, una de las eh, principales eh, cosas que hace el tema de la vaca ¿no? obviamente tiene que estar apegado a Shem, porque te digo, si no estás apegado a Shem, te puedes desbaratar 20 años haciendo plegarias del libro más sagrado que encuentras en la faz de la tierra, no va a pasar nada, porque sin ese vínculo, sin esa de verdad, esa como decía Maga, ese subir, bajar del fluido divino, no va a pasar absolutamente nada, así que por ahí vamos, adelante Claudia, gracias Maga por leer y por su comentario. Sí. Bueno, gracias eh, bueno pues yo creo que ya eh, Maga y tú lo dijiste bien yo creo que y pienso y no sé me llegó como ese pedacito que ella leyó donde dice mente sana cuerpo sano que no solamente basta con eso sino que realmente mmm, como para poder llegar a eso hay que estar como tú dices pegaditos a Chen y como Maga dijo hacernos plegaria porque con solo pensar o decir, mente sana, cuerpo sano, ya está. Entonces, no, no es eso. Sino es como, es, es pegarnos a Chen y estar conectados con él para poder llegar a eso. Sí, sí. Gracias, Clau. Sí, que lo que lo que pasa es que es bien curioso. Mira, a veces nosotros, hasta incluso con las plegarias más hermosas que pueda haber escritas por los sabios, ¿no? Están, linda, están lindas y así las haces, pero realmente solo estás pasando tus ojos por las letras. No tienes entendimiento de nada de lo que estás diciendo. Y luego es como te diré, esa sensación de esa sensación me es un cajero automático, de me va a dar esto, esto y esto, ya porque ya metí la tarjeta y puse el PIN, ¿no? Todavía a lo mejor lloré, hice todo mi asunto emo emocional, emotivo para ver si lo convenzo. O sea, pregúntate tú, ¿por qué personas que están, y yo pasé también por la época en donde estaba en, en la idolatría, y yo oraba y oraba según yo, referencia externa, en el nombre de sepa Dios, ¿quién? Um, diez años por una cosa que nunca pasaba, y yo decía, Ay, ¿pero por qué? Pues, ¿Cómo por qué? Porque así no va, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la oportunidad hoy de entender, comprender, me gusta o no, y, y le guste o no, a quien quiera, que las plegarias deben de ser, primero, al Eterno Uno y Único, sin intermediarios. Segundo, que en todo tu corazón, en una conexión profunda con, con esta parte de yo soy tú Elohim, yo soy tu Dios, ¿no? Que sea de verdad un vínculo en el Eterno y Tú. Porque si no tienes un vínculo con el Eterno, la verdad ya, ¿para qué le seguimos? O sea, ¿para qué quieres saber el Sintur? ¿Para qué quieres saber los libros de, no sé, del Rap Daniel? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no tienes un vínculo eh, con el Creador de verdad. Y un vínculo interno me refiero, no estoy hablando de religiones en ningún sentido. Estoy hablando del vínculo entre el Creador y, y el creado. Ya con eso. Y de ahí, pues todo lo demás. Salida, adelante. Es verdad, ¿eh? tenemos que tener un vínculo con el, el Eterno. ¿Y cómo es? También es como sanar el alma, ¿no? Primeramente, eh, haz teshuah, ¿verdad? Llega, llega a lo profundo de esa Teshua para que Hashem también tenga conexión contigo, porque no nada más es, es eh, abrir el libro de los Salmos y, y, y, y recitarlos así sobre las letras, ¿no? Eh, es profundizar en ese Salmo hacer tuyo ese salmo para que Hashem escuche, incline el rostro y te, y te escuche porque no es así a la ligerita nada más, o sea eh, ya yo le le, le, le le canto un salmo y ya me va a ser efectivo lo que le estoy pidiendo en ese salmo, no hay que primeramente llegar a esa profundidad de tu ser con, con, con, so, con él ¿verdad? hacer esa ese vínculo, hacer esa conexión para que Hashem también incline y vea y encuentre gracia en ti, solamente así es como se puede lograr que Hashem responda, porque realmente no es así de pararse y ya este, me acordé de que tengo un problema y, y, y ahí le oro un salmo a Hashem y me, sí, sí, Hashem es misericordioso y clemente, pero necesita más necesitan más, yo eh, apenas he empezado a leer el, el libro del de, de nuestro este rap Daniel y pues bueno, estoy empezando a entender muchas cosas, pero sí es, es sanar el alma, eh, realmente es limpiarla a la, la profundidad eh, porque todos los días eh, yo le digo a Aide que no nosotros no hemos salido de <ríe> de las garras del faraón, para mí yo siempre estoy ahí porque a veces, a veces, con duelo hacer cosas que no, que no, son, que no son bien vistas por, por Hashem, como pensamientos, como ira, como todo eso. Entonces, todos los días hay que hacer teshuvah, hay que, hay que decirle a Hashem muchas cosas y profundizar en esas letras que dicen los álbumes, no nada más así, a la ligerita. Para mí es, para mí es esa, esa, ese vínculo, como dice este Aide, tener ese vínculo con el, con, el, con el creador, pero así a lo profundo, no nada más ahí a la ligerita. Bueno, esto es parte de lo que yo siento. Gracias, Aide. Gracias, Anita. Gracias. Sí, sí. Eh... Es que eso, no, eso como dicen por ahí, toda verdad es paralela, ¿no? Cuántas bueno, veces te ha pasado que vas en la escuela y vas en la primaria, la secundaria, en la preparatoria, en el bachillerato, la universidad, donde sea, y tú estás leyendo algo y solamente estás pasando tus ojos por las letras porque no entiendes nada. Entonces, estás, tú estás estudiando alguna materia y que tú dices, ¡Ay, ya le leí tres veces y no entiendo nada! De veras que no? No, no, no me cae, no me cae. Bueno, lo mismo, cuando viene esta... La comprensión, como dices ahorita, de lo que estás leyendo, los salvos, o lo estás leyendo en el Sidur, o la comprensión de lo que tú, de tu propia inspiración le estás diciendo a Hashem, no como palabras vanas, sino como de verdad, eh, algo de comunicación con Él. Si de veras hay comprensión, que esa comprensión cabe aclarar que es la comprensión que el Eterno te da a ti es una comprensión en la que tú hallas gracia delante de Shem y se te prende el foco, como estamos acá en México de repente así como dices, ah, ya entendí esto, a todos nos han pasado esos minutos en que estás leyendo un, un, un salmo o, o la Torah o el libro de Rap Daniel y tú dices, ah eso, bueno, eso de que ah, ya entendí, eso no es porque seas muy sabiondo en el tema de que te leíste todo el libro sino eso es hallar gracia delante de Shem en que te da la la comprensión, el entendimiento de esta frase, solo por gracia, no, se de, no depende ni de, ni de que te sepas todo, ni depende de que ya tienes 20 años en no sé qué, y ni depende de nada absolutamente. En, uh, aunque sí tienes una fórmula que ya, ya la sabemos desde hace tiempo, que es la fórmula o los, pirale, los, los pilares en los cuales se sostiene todo el asunto, es la teshuva, la tefila y la sedaca. La tefila es la plegaria, que de eso nos está hablando Rartaniel aquí en el libro. Pero a ver, primero estudiar. O sea, estudias para qué? Para que puedas darte cuenta. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que estás eh, desviándote por el camino si no sabes, o sea, no estudias entonces viene el tema de estudia para que puedas, el eterno iluminar tus puntos ciegos y mis puntos ciegos y entonces hacemos teshua, que es retorno, no es rasgarse las vestiduras, ni cortarse las venas ni llorar por las esquinas, es retornar ¿retornar a qué? a que bueno si antes iba por aquí y eso no entonces voy para acá en referencia a qué en referencia al libro original el libro de la creación que es la torá que son las indicaciones para el ser humano ¿no? entonces de ahí es este tejubá y entonces ya con esta Teshuvah y con esta comprensión entonces haces la tefila ahí es cuando empiezas a hacer las plegarias y haces las plegarias y entonces haces seda acá y ahora la seda acá ya dijimos que la sede acá es dar, puedes dar, dar, dar dinero, dar tiempo, dar atención, etcétera ¿no? Y hablando del, del dar, ya lo dijimos también en el, creo que en, la, en el, no recuerdo si en el 2 o en el 3, hablamos sobre este aspecto del dar, realmente una persona que da solamente puede dar una persona que tiene esa comprensión y que tiene la sabiduría, porque si no, a lo mejor da para quedar bien, a lo mejor da porque le están pidiendo o a lo mejor da porque, bueno, ya para que no vayan a decir que yo no di. No, ese dar, aunque, aunque a lo mejor te sirva, aunque esté en ese punto, pero el realmente una persona que hemos dicho que es justa, porque la seda acá tiene que ver con justicia y la justicia solamente la hace un justo, así que solo un justo puede hacer, puede hacer justicia de dar Será acá Entonces tenemos Estudio, y será acá Y todo esto sirve para ir eh, iluminando iluminando cada una de nuestras capas del alma, que estamos viendo, vamos a ver en sanar el alma, y que vamos a ir paso a paso, y poco a poco, ¿no? Y justamente para quitar toda esta negati energía negativa, toda esta clipa, que le llaman, cáscara, que está ocultando la luz o la chispa divina que que que tú gestionas, que tú eres, ¿no? Así que bueno, vamos en esto y Eli, adelante Eli. Y de bueno, pues primero Hashem que me pueda expresar con claridad porque ahorita como que estoy muy conmocionada. Este, pero lo que entiendo y que alcancé así ahorita re, releer otra vez de reojo y encontré la palabra resonar. Pero inmediatamente lo, lo lo hilo, lo entrelazo a que pues así es la plegaria, la tenemos que hacer sonar dentro de nosotros, la tenemos que vibrar muy dentro, sentirla realmente, conectarla con nuestro corazón porque allí está el punto de conexión con el Creador. Entonces es, es un platicar de tú a tú y pues se mueven muchas cosas. O sea, ahorita que decías de la clipa, pues hasta me imaginé pues claro, es vibrar a tal manera que hasta se nos va sacudiendo un poco de esa cáscara, ¿no? Para irnos llenando de más luz, de más comprensión. Además, este, decían que, bueno, en un inicio decía, bueno, pues, ¿por qué los salmos? ¿O por qué cier ciertos rezos? Bueno, porque a lo mejor la persona a quien le llegó esa comprensión, pues, sabe el porqué de esas palabras. Pero en otro lugar leía que... Basta también con que tú te conectes desde ti y, y con tus propias palabras, porque eso es tuyo. O sea, sabe hacer tu propia comunicación, y decía, y a veces puede ser un atajo en donde no llegan los ladrones a querer hacer de las suyas, entendiéndose a los pensamientos, ¿no? Que de repente te atacan, como cuando estamos haciendo meditación, que a lo mejor estamos leyendo ya algo preestablecido y te llega el, ¡ay, híjoles, no he hecho esto, no he hecho lo otro, ya son. Ya eso ya impide que tu plegaria llegue como tal. Pero cuando realmente estás conectado desde tu corazón, va a ser una plegaria que a lo mejor tiene más fuerza. Pero ese es como un preámbulo para que después ahora si sí agarres las plegarias hechas por sabios que han dedicado años, que, que ya tuvieron un mérito por bajar determinado salmo, que decía si alguien es una fórmula mágica, y entonces eso se vuelve más, más potente. Gracias Eli, gracias. Lo que pasa es que volvemos al punto de que cada palabra que nosotros decimos está creando. O sea, somos creadores por medio de la palabra y por medio también de nuestros aspectos de la cuestión de la sexualidad. Entonces, creamos por medio de la palabra. Y si tú estás hablando, pero no sabes lo que estás hablando, bueno, que sepas o no sepas, creas mundos de caos, ¿no? Pero, crees mundos de luz también cuando sabes, cuando sabes lo que estás hablando. Por eso, la verdad es que Baruch Hashem, bendito el eterno, que nos permite tener eh, libros de plegarias que ya están como que eh, probados y probados por, por los antiguos, ¿no? Y en el aspecto de la hipo de dud, que es a lo que te refieres, Eli, sobre el tema de la plegaria personal y de tu fronco pecho, como decimos acá en México, también se vale, pero sabes qué vas a orar cuando oras, eh, cuando ya tienes esta Torah, entonces vas a orar Torah, no vas a poder orar nada, no vas a poder pedir nada que, que no esté en la Torah porque ya sabes, por eso te digo, siempre les digo, el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, te, te pones a, <ríe> como cuando nos podemos a, a hacer plegarias por cosas que la verdad, es, el Eterno no lo va a dar. ¿Por qué? O no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque eso no es algo sagrado. O sea, es ilógico. ¿Me explico? Pero tú te puedes desbaratar 20 años en eso. No va a pasar porque no pasa por el fijo de la Torah. Entonces, estudiar, te suba, te de acá. Estudiar es súper, súper, súper importante y por eso estamos haciendo este taller de sanar el alma. Por otra parte, a lo que decía Celi sobre el tema de... Cómo nuestra alma va quitándose la clipada o la casca, tenemos este estado del alma que es el nefesh, tenemos el ruach, la neshama, la jaya y la yhida, que se van desarrollando, pero por ejemplo este estado básico del nefesh que vamos a ver cuando entremos al pórtico de Adam y ese estado del ruach que vamos a ver cuando entremos al pórtico de Noach. Eh, dentro del nefesh Igual que en las sefirot, igual que en las esferas, hay, adentro de Nefesh hay cinco niveles del Nefesh. El Nefesh de Nefesh, el Nefesh de Ruach, el Nefesh de Neshama, el Nefesh de Hayá, el Nefesh de Yehidah. Hasta que no tengas completo este tikkun, hablando de lo que decía Maga, este tikkun de esta esfera de Nefesh, entonces vas a, a empezar a resonar con Ruach y vas a empezar... Ruach de Nefesh, Ruach de Ruach, y así, así, así, así, ¿no? Entonces, y estos van a ir concatenados, se van concatenados porque una se sienta encima de la otra y se van sosteniendo. Entonces, vas pasando del aspecto físico de la Neshama, eh, así como lo digamos el cuerpo físico y otras instancias que vamos a entrar en detalle en el político de edad Y poquito a poco en Ruach, ¿no? Y poquito a poco la Neshama. Entonces, fíjate qué importante el tema de la plegaria, porque cuando estamos orando, eh, pregúntate, ¿desde dónde estoy orando? ¿Estoy orando desde Nefesh? De la carne, de quiero un corvette, ¿no? Quiero la casa de ocho pisos, o de seis, o de lo que sea. ¿Desde el Nefesh? ¿O estás orando desde el Ruach? ¿Tus pedidos son desde ahí para ahí? ¿O estás orando desde la Neshama? Les damos noticias solo desde la Neshama, hace sabra clava. Solo de la Neshama, porque la Neshama está conectada con Bria, que es Bina, que es la comprensión, la comprensión, la comprensión. Y la comprensión es la que hace que, que baje, baje todo, hasta el aspecto material, hablando de las esferas, ¿no? Entonces, sin comprensión, puede ser una Wikipedia andante, puedes orar sin comprensión 20 años, y no vas a hacer abracadabra. ¿Y qué crees? Cuando estés en este punto, se te quita la, la cuestión de andar la corando, pedidera. pidiendo, evocando. La pedidera de cosas vanas. O sea, tú dices, ajá, voy a estar hablando por un Corvette. Ok, ese Corvette, qué bueno tener un Corvette, sí, está bueno. ¿Para qué lo voy a ocupar? O sea, ¿para qué lo ocupa mi alma en mi proceso evolutivo? ¿Ocupa un Corvette? Bueno, a lo mejor si vivía en Dubái, y tuviera que estar hablando con personas de súper, súper altos estratos económicos, y me hubiera tocado estar en ese entorno, entonces sí tendría que tener un Corbe para poder compartir esto. Pero no ocupo un Corvette ahora, a lo mejor ocupo ahora una computadora o ocupo otra cosa que va más relacionada con mi, mi entorno para el, eh, seguir elevando chispas divinas, ¿me explico? Así que se te quita la pedidera vana. Vana, porque, ok, ajá, ¿y para qué lo quieres? Como para qué lo quieres? Porque desde ese punto realmente todo te debe de llegar por añadidura, o sea, todo te lle debe llegar casi casi que sin pedirlo, porque tu alma va a estar generando, fíjate, hablando de las plegarias, muchas personas nos ocupamos en hacer plegarias para dinero. Hasta me dicen, pásame la plegaria del sustento y no sé qué con el dinero. O sea, cuando, se te, cuando tú estás conectando tus almas, o sea, tus grados de evolución en el alma, la verdad, esta angustia por el dinero, por esta cuestión, te va a pasar lo de Sabiel. Dejas de estar preocupada por eso. Ni te preocupa la salud, ni no te preocupa el dinero, ni te preocupa el amor. ¿Por qué? Porque todo está ahí. O sea, con esa comprensión de que todo está desde tu alma divina, que va a estar disponiendo y dispensando en la conexión con la, con, con la divinidad, obviamente con el Creador, hasta para esta tierra. No sé si me estoy explicando. ¿Eli, me expliqué o me enredé más de lo que estaba? No, sí, aire. y además, este, bueno, retomando lo que decías, este, por un simple hecho, ¿no? que somos lo que, lo que comemos, lo que leemos, lo que vemos, entonces hay que nutrir esa alma para tener brevario para tener palabras, para inspirarte, porque si no, después tú decías, ¿cómo quieres andar creando? No? Si no tienes ingredientes divinos para hacer abracadabra. Y ahora me queda, me queda claro que exactamente, a medida que vas, a lo mejor eh, quitando poquita clipa, este, pides más para el ser, para alcanzar a tu ser, para, para ir poco a poco develando tu alma, y como que al avatar ya lo haces a un lado, pues, no que lo hagas a un lado, pero ya no pides para él. Porque antes yo decía, sabiduría, ¿y como para qué eso? No, ¿Y ahora... <risa> cómo sí, para qué? Sí, o sea, te digo, o sea, por, lo, por eso lo que te decía, ¿qué tan mal andamos? Que, ah, es más importante este, un, un viaje o unas vacaciones que esto. Pero siempre que yo lo resumo a que lo que tengas que pedir, Ojalá, para que te dé más shalom. O sea, si te preocupa tanto la enfermedad, pues para que estés tranquilo. Si te preocupa la falta de sustento, pues para que estés tranquilo. Porque en, en shalom no vamos a hacer abracadabra. O sea, vamos a andar pidiendo por lo que sea. Y ahora sí que en la desesperación, pues te agarran mal parado y para qué quieres, ¿no? Y este, Pero pues la desesperación es parte del ego y del avatar. Bueno, la desesperación es parte de la ignorancia. Solo te desesperas por ignorante. Solo me desespero por ignorante. ¿Por qué? Porque ignoro. Ignoro cómo, cómo Hashem hace las cosas y cómo fluye todo el asunto. Nosotros tenemos las, las almas que vamos a hablar del Ruach, el Nefesh, el Ruach, el Shama, poquitito, ¿no? Que ya vamos a entrar luego en esos detalles. Pero todo eso, ¿por qué tiene que ver con la plegaria? Porque depende de cómo estás conectado contigo, es lo que vas a estar hablando. Ahora, el, el nefesh, el nefesh, no voy a hablar mucho sobre eso, pero es esta parte de um, física, ¿no? Del tema de la acción, moverse, hacer cosas, pedir, querer y tocar y lo demás. El nefesh realmente le roba energía a la neshama, que está, digamos, más arriba, ¿no? Y el, el RUA, este es, desde mi punto, ya el rap nos corregirá o me corregirá sobre esto, pero para mí el RUA es el sirviente de la emoción. El RUA es, este, es esta parte en donde tengo emociones, de que ya me dijo, no me dijo, me quiere, no me quiere, este, es que por qué si yo le ayudé y por qué, o sea... Todo es enredo emotivo y si te das cuenta que la mayoría de la humanidad vivimos en este aspecto emocional es un desastre el aspecto emocional y me estoy eh, no nada más me refiero que a lo mejor tienes el aspecto de que ay cómo me quiere bueno también eso está bueno pero no suficiente o sea si me quiere qué bueno si no me quiere también en el sentido de qué en el sentido de que tus emociones no van a servirle a la nechama la Neshama, que es el alma divina, eso lo único que le importa es estar conectada con la divinidad, para de ahí eh, impregnar de energía vital a los demás cuerpos, al, a las demás almas, al, al Ruaj y al, y al Nefesh. Pero, ¿qué crees en la Neshama? Está este aspecto de, de la creación, este es aspecto de la, ¿cómo te diré?, donde se generan las situaciones o las las abras cadabras, por decirlo de alguna manera, no cuento la palabra, pero donde, bueno, aquí desde la Neshama voy a, voy a estar conectada con la Neshama y entonces va a venir una inspiración para ver tal idea, y entonces esta idea, ah, sí, sí, sí, se viene, se viene, se viene materializando hasta que de pronto ya está hecha, ¿no? Y no estoy pidiendo desde, desde el Nefesh, ni desde mi emoción, que la idea que no vino de la Shama se materialice, no sé si le estoy explicando, por eso tenemos que ver desde dónde viene, por eso, el tema de la llama tiene que ver con el pensamiento tenemos que aprender a pensar, como Daniel dice muchas veces, pero va mucho más allá del pensar, pensar, va mucho más de la inspiración divina para hacer o dejar de hacer cosas. Y como estás alineado en Torah, como ya, quieres, como ya tienes sabiduría, estás alineado y entonces te va, fluye. Por eso les dije muchas veces, se los digo como repito y repito siempre esto, el pueblo se perdió porque faltó conocimiento, porque no nos gusta estudiar, no queremos reunirnos en el taller, no queremos hacer las plegarias, no queremos darse de acá, no queremos hacer Techuba. ay no, yo, ¿cuándo? Jamás, o sea, soy tan buena, ¿no? Nos encanta ponernos la mascarita sagrada. Y resulta que yo estoy, según mi idea, estoy queriendo, ocupando, preocupada o ocupada por algún tema que no se resuelve, pues cómo, porque tienes un desastre en tus capas del alma. Entonces, aplica para todos, ¿eh? Aplica para mí, aplica para todo el que haga este video. Es así el tema. Tenemos que poner atención en cada una de las partes. Y en este punto, de la plegaria, como decías ahorita, no, nada más es que voy a leer los salmos y ya. Es que no saben, o sea, nosotros tenemos este, reuniones de plegarias con las chicas y de pronto nos dices, ay, horas por. Y yo digo, no. Ay, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué voy a hacer mi abracadabra con algo que tienes que hacer tú, tu abracadabra? O sea, manda ¿qué me vas a decir? Mándame mi, tu lista de pedidos mientras tú te vas a ver al Netflix o, a, o al cine o a donde quieras. Que no digo que no vayas, haz lo que quieras, pero me refiero a que no le puedes encargar a otra alma que haga lo que tu alma debe de hacer por ti y como tu parte Nefesh y tu parte Ruach, tu emoción y tu acción, no te permiten pensar iluminadamente o sabiamente, pues entonces todavía pides las plegarias a otros. Está bueno hacer plegarias de otros, es genial, yo sí hago plegarias por otros, otros hacen plegarias por mí, pero yo también las hago y sé que los otros que piden también las hacen. ¿Me estoy explicando? Es como encender una vela y la vela de mi amiga y la vela de mi otra amiga y la vela de mi otra amiga. Somos más sobre la misma situación, pero no que yo me voy y dejo el pedido ahí como cartita de quién sabe qué. Así que bueno, espero ser suficientemente clara con este tema de la plegaria. Es muy, muy, muy importante saber cómo sí y cómo no. Y lo principal: ya sé que estos videos llegan a mucha gente, pero les voy a decir de, de todas maneras. Si estás en idolatría, ¿qué quiere decir? Le estás pidiendo a un, a un ídolo, a un personaje, a una imagen que no tiene ni vida, ni tiene sustento, ni tiene nada por sí mismo. Te puedes desbaratar y hacer todos los salmos, ¿eh? 40 días y 40 noches. Idolatría, estás afuera, estás afuera. Tienes que ser legleja legleja, legleja. Ve a ti y les voy a decir, no es religión, no quiero que ahora tienes que convertirte a quién sabe qué. O sea, no tienes que convertir a nada más que lo que el Eterno puso en ti. Tú eres lo que eres y eso es lo que hay que principalmente darte cuenta. Así que, exactamente, tienes ojos más, no ven, el Salmo 106, lean el Salmo 106. Así que, la plegaria, desde dónde estoy haciendo la plegaria es intenso, intenso, intenso muchas gracias a Rath por escribirnos esta parte del, del libro Sanar el alma vamos a sanar nuestra percepción respecto a si nada más estamos pasando los ojos por las letras y una cosa que dijo Eli que quiero retomar el tema de la sabiduría, se acuerdan que el rey Salomón eh, el eterno parafraseando es que el rey Salomón le dijeron que, sí, que, que elegían la vida, ¿no? sabiduría, o riqueza Eligió la sabiduría y en esa sabiduría, por conclusión, le vino la, la riqueza, por pura añadidura, por pura conclusión, porque mira, te voy a decir la verdad, es imposible, es imposible que te vaya mal en la vida si estás conectado en una Neshama con el Creador. Es imposible. O sea, no hay manera, no, no, no hay manera, a menos que, entre paréntesis muy chiquitos, Tengas que hacer un tikkun muy especial sobre este asunto. Y algo que decía Maga también, el tema de ver el tikkun. Ay, no, es que eso es tremendo también. ¿Qué es el tikkun? Es lo que hay que reparar, no que vengas descompuesto, sino son experiencias que tienes que vivir y tienes que observar para mutar, ¿no? entonces ¿Cómo voy a mutar lo que no puedo observar? Ya decía, ya dice por ahí la física cuántica, ¿no? Solo lo que eres capaz de observar, eres capaz de, de mutar. Y el este, del observador afecta al observado. Si tú no puedes observar, pues no puedes afectarlo. Entonces, si yo no puedo darme cuenta de mis puntos ciegos, puedo estar orando 20 años. Pero si no me doy cuenta de mis puntos ciegos, si no asumo, o si me hago como de la vista gorda, decimos en México, pues no, así va a seguir. Entonces... ¿Está bien que ores? Sí, pero también en lo que oras muchas veces, ¿a cuántas no les ha pasado cuando estamos haciendo las plegarias de los salmos, no? Estamos haciendo los salmos y luego el salmo te habla. Este, como una vez me dijo Sarita sobre, y yo estaba leyendo un salmo que decía, y tú que vienes a pedirme a mí que ostentas mi palabra en tu boca si estás peleado con tu hermano. Y me dijo Sarita, "Sí, no vistes, ¿tú crees que me había tenido una pequeña disfunción con, con un familiar? Y yo, yo orando los salmos. O sea, te lleva a ser, a ser observador y no, les digo, no ponernos la máscara de, del santo y jugar a la mascarita sagrada. La verdad se requiere mucho, mucho, mucho valor para decir, sí, la verdad me estoy pasando. O sea, y es que es mejor que, que asumas que te estás pasando, que así no estás no está haciéndote por el camino, digamos, derecho, porque te va a ir mejor cuando hagas Teshuvah, o sea, te das cuenta y ya, o sea, no, no, este, de qué sirve que te escondas, o sea, ¿qué le pasó a Adán? Lo vamos a ver luego, ¿no? Cuando le dijo el Eterno a Adán, ¿y dónde, ¿dónde están ustedes o dónde estás? ¿no? O sea, como si el Eterno no sabe todo, no es, no es omnisciente y omnipotente para saber dónde estás, no, quería que el otro dijera, bueno, sí, es que sí fui, hice lo que dijiste que no hiciera, pero no, queremos esconder abajo de la alfombra. No escondas al de la alfombra, te pasa un gato, no escondas, no escondas bajo de la alfombra nada, o sea, la verdad, ten el valor de enfrentarte a ti misma, a ti mismo, en todos tus errores, en todas tus transgresiones, en todas tus rebeliones, en todo, todo, total, eres lo que eres. Entonces, ahí en este punto de reconocimiento es súper, súper, súper importante para que puedas seguir haciendo plegajes. pero... Si no te quieres dar cuenta, si te haces como que es que son aquellos, o sea, siempre es afuera, ¿no? Entonces, lo que me pasa, que no tengo salud, que no tengo dinero, que no tengo amor, seguro son los demás, porque yo soy tan inocente. No, querido, no, querida, no eres inocente, ni soy inocente. Lo que nos pasa siempre es porque no somos capaces de observar una vez el rap daniel me dijo hace como dos años que pasé por un proceso de salud muy fuerte me dijo si eres capaz de observar o darte cuenta del propósito que hay en esto vas a salir adelante no y entonces digo a ver a ver qué propósito hay en que yo esté tan mal de salud no bueno claro ya me di cuenta de ciertas cositas no que tuve que bajarle tres rayitas y hacer te chubate, chubate, ¿por qué hay que darte cuenta y ser valiente. No, digo que lo pongas en Facebook o en YouTube o nos cuentes en Telegram o en Zoom. no, no, lo cuentes allí en tu habitación tú solita o tú solito, pero hazlo, porque es la única manera en que de verdad, verdad, verdad va a haber una mutación en tu vida, en tus circunstancias, en tus situaciones. Adelante, Sarita. Ay, es que en verdad me recordaste eso tremendo, ¿eh? Porque de verdad, este, a veces uno quiere... Llegar a la presencia de Hashem eh, haciendo plegaria y de repente él te manda ¡pum! ¿no? Así, ¿qué te pasa? ¿cómo te atreves a tener una comunicación conmigo cuando estás hecha un gajo, no? A ver, obsérvate, ve a ti, obsérvate qué estás haciendo, qué haces. O sea, ¿cómo me vienes a mí a pedir? Cuando ni siquiera, o sea, me vienes a pedir por otra persona cuando tú estás enojada con tu propio hermano. No, hombre, vete mucho por ahí, Sarita. Agarra la onda. <risa> no, hombre, te da durísimo, te da durísimo. Y es que es verdad, ¿no? De hecho, de hecho, o sea, imagínate que, que, las, que los mismos salvos tienen sus méritos, ¿no? El, el libro del ticulo dice tiene mérito, sus salmos los tienen también, sus versículos, sus palabras, sus letras, sus vocales. Entonces, ¿cómo te atreves a ir a, a, a, a Shena a pedirle algo cuando, cuando pa, traes un colón de aquello? <risa> Ay, discúlpeme, pero la verdad es así. No, no, aquí solamente hay de una, ¿no? Ser, ador, no ser adorador, ¿sí? Eterno, Ejad, solo uno y tener esa comunicación, esa, ese vínculo con, con Hashem de ir a, a hacer teshuva, a, a, a dar tu, tu sedacas hacer todo lo que tienes que hacer, porque ¿cómo no? Primeramente por eso digo, ve eh, ahí, ve al alma, no sana el alma, para que tú puedas también tener ese propósito de que Hashem Tenga ese, ese vínculo contigo y te pueda observar a Shane y decir, ah, sí, te escudriño el corazoncito y, y veo que hay algo ahí bien, pero te escudriño y estoy viendo que estás peleada con tu hermanito y quieres venirme a pedir por otra persona, ándale, ve por ahí. Entonces, ah, y me. me, me Dios, Ay, Dios otra vez allá, pero bueno, ya hice Teshuvah, ya hice Teshuvah, ya me llevo con mi hermanito. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Hashem, sí. Y dice Lo que dice el Salmo, hablas delante de mí, de mi hipocresía. A ver, voy a leer porque se me escapó este texto. A ver, ahí voy. Dice Eli, lo que dice el Salmo, hablas delante de mí, hipocresía, y ante tu hermano espar esparces de honra. ¡Ay! Digo, que a veces en la Toral los Salmos es como, no nos podríamos saltar esta hoja, la verdad. Pero todo es para bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a estar dando cuenta, ¿no? Bueno, muchas gracias a Daniel, que el Eterno sume sus méritos por escribirnos esta partecita sobre el tema de la plegaria. Y este, que nos pusimos todas las emociones. Morale, pero ahorita que estaba diciendo, Sarita, no, llegas con, con Hashem y te dice, cállate, me recordé del SPM del Batman, que llega así como Ajá. diciéndole algo a Robin y le da su cachetada. <risa> algo así. <risa> me, me digo a mí, me, a mí se me quedó grabado una parte donde dice, este ¿quién eres tú para ostentar mi palabra en tu boca? O sea, casi casi ni lo leas, porque ¿tú qué? Tremendo, tremendo, tremendo. ¡Wow! Tremendísimo. Así que bueno, eso vamos sí, a leer. El... Estuvo tremendo, tremendo. Bueno, Sí, eso está en un salmo por ahí, entre el 1 y el 150. <risa> este, vamos a leer el punto 6. Un tipo sano siente en su corazón que la libertad es propicia. Dijimos que lo va a leer Magda Sepúlveda. Todo el 6, Magda, por favor. El cometido de la vida del hombre es orar que lo, que lo múltiple retorne y se encuentre con su raíz en el uno. Cuando hurgamos en la Torah con ojos de cabla, observamos que Bereshit Génesis nos habla de las bases de todo de qué modo, con qué y para qué es creado el mundo y cuáles son los arquetipos y paradigmas que interactúan con él y rigen la historia humana. Cuando termina el libro de Génesis se está engendrando el pueblo, nación, paradigmático que va a recibir la misión espiritual de compartir y contagiar la Torah. La ley divina a todas las naciones del mundo un pueblo que por dentro de su identidad nacional alienta la sustancia de un pacto entre Dios y el hombre para la, para la elevación de este mundo de la multiplicidad y la mezcla a un rango de espiritualidad transparente, tal que lo multiplique, múltiple retorne en conexión perfecta a su raíz en lo uno. Al final de Bereshit, el pueblo paradigmático se encuentra ya en Misraín, Egipto, en lo que oprime y limita, desde el inicio de Shemot Éxodo hasta el final de de Deuteronomio de y de la Torá. Todo lo que vamos a ver es un camino que comienza en la esclavitud y va hacia la libertad, a la que nunca llega. Al final de de Deuteronomio de aún no somos libres, dueños de nuestro destino, capaces de edificar por nosotros mismos nuestra vida y asumir responsabilidad Estamos en el desierto, en tierra de Uab, frente a la ciudad de Jericho, Jericó, que es la entrada a la tierra de Israel y nos es hostil. El trabajo de la conquista de la tierra está por delante y por dentro de él el trabajo de conquistar nuestra propia libertad. El trabajo íntimo del Tikkun, ratificación, que nos hará libres, está dado por delante nunca hasta hoy llegamos a completar ese camino a la libertad es lo más importante que toda la humanidad tiene pendiente ese camino que conduce a la libertad la más divina de las cualidades a que el hombre puede acceder es lo que nos llama la torah a reconocer a lo largo de la vida en este mundo tenemos que aprender a ser libres sanar el alma tiene que ver íntimamente con eso cuando todo un mundo viejo se está terminando y en su agonía se ven significados que intuíamos aunque estaban bien ocultos y ahora se ven de modo grandioso y patente. Justo ahora tenemos que aprender a sincronizar la búsqueda de la libertad individual sin dejarnos atrapar por los innumerables anzuelos que tratan de desviarnos con la búsqueda de la libertad colectiva, la libertad de todos. Más y más despiertos, rescatando las piedras preciosas que se han perdido y extraviado entre la serrín y la paja, y todo valioso de entre el ruido y nada. Así vamos esculpiendo el camino hacia la libertad. Hashem. Gracias Magda. ¿Quieres comentar algo de este punto? Pues eh, algo que se me quedó es que debemos buscar la libertad individual, que no es un camino fácil, de hecho que como que no termina, porque siempre estamos en la búsqueda, en la búsqueda. Y pienso que empezamos a tener esa libertad de alguna manera cuando empezamos a conocer la Torah. Ahí empiezan. Empezamos como a ser libres de alguna manera, de, de quitarnos, como a conocernos primeramente nosotros, a quitarnos las máscaras, a dejar de lo que hablábamos hace un momento, de pedir cosas que no sabemos ni para qué. Y uh -huh. entonces empezamos como a tener esa libertad, a tener esa paz, a tener esa tranquilidad. Gracias, Mag gracias, Magda. Besitos a Isabela. Pero ahí la vimos. <risa> <risa> ahí está también en el taller. Qué bueno. Um, ¿Quién quiere comentar algo más sobre este punto número 6? Bienvenidos los chicos que están entrando: eh, Naye, Rebeca, Gina, Ingrid, Antonio, el, Eli y los demás. Muchas gracias por estar acá. Eh, eh, bueno, ahí decía algo sobre entre como rescatar de la serrina y de la paja lo más importante. Entonces yo pienso que es como rescatar de toda nuestra vida lo más valioso, lo más importante, que es como esa conexión con achen Chen, ¿sí? O porque, o como dice Magda, a veces pedimos cosas que, que no sabemos ni para qué. Entonces es como, como pedir lo que realmente necesitamos, rescatar lo que realmente vale la pena para nuestra alma. Sí. Gracias, Claudia. Así es. Y rescatándonos. Fíjate que a mí de esta parte, a, habla al principio, Rap Daniel, en el tema de que Bereshit nos habla de las bases de todo, del modo de que um, es donde se engendra el pueblo, nación, paradigmático, que va a recibir la misión espiritual de compartir y contagiar la Torah. Estamos hablando primero del pueblo hebreo, que después se convierte en, en, en los judíos ahora, no por la tribu de Judá, aunque hay otras once tribus. Y bueno... Más allá del tema, ya les dijimos que no se trata ni de religión ni dogma, eh, se trata del pueblo de Israel, el de Israel espiritual no tiene que ver con dónde naciste, sino quién estás siendo en la conexión con lo divino en que eres. Todo se trata de quién eres tú y qué tan capaz eres de conectarte con, con lo divino en que eres. Y de ahí, como bien dice, es una misión, sobre todo de este pueblo Israel, todo el que tenga alma de Israel, compartir y contagiar la Torah, no desde un aspecto, este como les diré, proselitista, no, nada que es, nada que ver con eso. Según aspectos de siempre, les digo a las chicas en mis grupos: si alguien te pregunta, le dices, pero si no, te, te quedas callado. ¿Por qué? O callada, ¿por qué? Porque no hay que ser proselitismo. Realmente, las almas que se apegan a Hashem son porque Hashem tiene misericordia de las almas. O sea, como dice Sarita, siempre dice eso: dice, Hashem tiene gracia de quien él tiene que te, quiere tener gracia y tiene misericordia, quien quiere tener misericordia. Así que tú puedes ver a una persona que tú dices, no, pero este no le va a entrar Torah, pero nada. Pero, ¿Y tú qué sabes? Porque si él te pregunta o algo, entonces ya le dices y puede ser que el Eterno tenga misericordia y haya gracia a los ojos de Hashem y pueda abrirle y quitarle los velos del entendimiento y como dicen también en los Salmos, sean abiertos los ojos para que pueda ver las maravillas de la Torah. Así que de eso se trata. Y en el tema de, de la libertad y la individualidad, la verdad es que no podemos, un, un preso no puede liberar a otro preso. ¿no? Yo siempre les hago el ejemplo del ahogado. Estás en un, en, un, en un lago, en el bar, en una alberca, en un lugar donde estás ahogando y tiene que venir alguien a, a sacarte, alguien que sea un experto nadador, que sepa nadar, ¿no? que sepa cómo sacarte porque se tiene un modo no que se tiene que agarrar del cuello con el brazo así como los salvavidas hacen entonces esa es una metáfora para qué han oído esta cosa que decimos a veces en México un ciego guías de ciegos no siempre tienes que mirarle la vida al que te quiere entre comillas como dicen en España echarle el cable echar un cable o sea siempre tienes que poner atención en a ver ¿Me quiere ayudar en qué? A ver, ¿y cómo está su vida? Si está su vida hecha un desastre, pues mejor espérate tantito. Me estoy explicando. Adelante, Gina. Buenas noches. Adelante. Gina, ¿se cerró tu micro? No. Ah, perdón. Sí. No, otra vez se cerró. Ahora sí. ¿Ya? ya, ¿listo? No ahí. Sí. sí, me llamó la atención que el rap vuelve a hablar del ticún cuando dice el trabajo de la conquista de la tierra está por delante, por dentro de él, el trabajo de conquistar nuestra propia libertad, el trabajo íntimo del Ticún, dice la rectificación que nos hará libres. O sea que en otras vidas hicimos algo que no estaba bien. Y ahora reencarnamos gracias a la misericordia divina de Hashem para poder rectificar eso en nuestras almas. Pero si no rectificamos en este plano que es Malhut, vamos a volver otra vez a venir hasta que aprendamos la lección y rectifiquemos nuestro tikun Por eso es muy importante reconocer los cinco niveles del alma que decías Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y yehida para poder ir avanzando y conectándonos eh, con Hashem, bendito sea. Pero pues lo más importante es que ya estamos en el camino de la Torah y ahorita, bueno, mmm, qué bueno por el rap Hinnerman, Daniel, que nos eh, entregó este maravilloso libro que me quedo asombrada y que es desde Adán hasta el Mashiach. Se cerró mega Gina. Ah. Ah, así ah, está sí, bien, está bien. Sí. Está bien, ¿no? uh -huh. sí. Este, desde Adama hasta el Mashiach. Ese es este ahorita mi comentario. Gracias. Gracias, Gina, gracias. Fíjate que a mí me gusta este tema de este tema de conquistar la tierra, ¿no? Cuando dice, hab, habla ahí sobre el tema de conquistar la tierra. Pero bueno, la primera tierra que tienes que conquistar es la tuya que tiene que ver con Adam, ¿no? Adam, que está relacionado con la palabra tierra, etcétera, que no vamos a hablar ahora, pero si no eres capaz de conquistarte a ti mismo, o sea, a ti, en tus, en tus capas, ¿qué vas a andar conquistando la tierra? ¿Me explico? Y así en círculos concéntricos, primero en tu individualidad y luego con parejas, si tienes pareja, los hijos y así, así, así, hasta lo más afuera. Así que muchas gracias, Gina. Muchas gracias, a todos. Ingrid, adelante. Hola, hola, buenas noches. <ríe> eh, fíjate que. Eh, ¿Me escuchan? Sí, sí, fuerte sí. y claro. Eh, estaba leyendo. Bueno, me gustaría decir: hay una parte que me llama la atención que dice: ese camino a la libertad es lo más importante que toda la humanidad tiene pendiente. Y, y recordaba que habíamos visto un capítulo anterior acerca de la libertad. Donde había, dejé algo que, marcado yo que dice: la libertad crece en función de la presencia. Y, y aquí, como el RAD viene explicando, eh, la libertad va asociada a la, a, la, a, la, a, la, a la Torah, al conocimiento de la Torah. Y eso es lo que nos hace verdaderamente libres. Porque eh, eh, no, no podía evitar recordarlo: eh, ser libre implica ser como Dios, se decía el capítulo uno, sino en el capítulo uno, cuando hablaba acerca de la libertad. Y otra vez la vuelta a tocar la libertad, entonces la libertad, veía que es algo tan importante, porque, eh, como bien dice siempre, de, que el pueblo se perdió por que le faltó conocimiento. Y obviamente el conocer la Torah nos hace libres, nos va llevando a una libertad, nos va llevando a, a, a, a una transformación, por, eh, una modificación ¿no? del del ticón como una rectificación del ticón eh, me, alegra, me alegra que el rap vuelva a tocarlo, eh, porque siento que igual cada vez que estoy en un taller, estoy en, en los Zoom, siento que se alegra, agrega más libertad también a mi alma, y mi alma se va sanando. Así que Barujachem, por la libertad maravillosa eh, que, nos, que nos lleva y que tenemos todavía por delante. Gracias Ingrid Baruch Hashem y de eso, de eso se trata de ir sanando el alma porque cada una de las que ya tenemos aquí una hora y media casi, eh, cada una de las cosas que vamos comentando entre todos y algo que te ha sentido así algo pequeñito una frase algo así que te diga ah, y eso está interesante, eso te está sanando y qué es sanar que te está, que estás viendo, que está quitando la clipa, la oscuridad, la cáscara y que puedes mirar observar para emitir esta luz o esta divinidad que está en ti, de lo divino que eres, así que de lo que se trata es la libertad en, en todo este tema que estamos hablando de sanar el alma es ir iluminándonos, iluminándonos, iluminándonos y cómo te vas a iluminar, pues con la comprensión, que la comprensión viene de Hashem, así que Hashem, estamos en esto y muchas gracias Ingrid, muchas gracias a todas las chicas que, que están, que han comentado y vamos a leer el último punto de la introducción y ya para que la próxima reunión empecemos con Portico de Adam, vamos a leer el punto 7 de las preguntas que solo valen si las pregunto yo mismo. A ver si tiene el libro Ingrid para leer punto 7. Sí, aquí lo tengo. De las preguntas que solo valen si las pregunto yo mismo. Conviene plantearnos aún otra pregunta en general ¿Para qué creó el Creador y crea de continuo a toda la creación? Y en particular, ¿para qué es creado el hombre? Preguntas preliminares a toda reflexión que nos conduzca a una conciencia sana de libertad. Porque esta exige una concepción de la propia vida y el cosmos. Un mapa de posibilidades y probabilidades. Un sistema de medida para la elegibilidad de todo. Ambas preguntas son a la postre una sola puesto que el único que se les puede preguntar es el hombre, y solo desde sí mismo puede buscar respuesta Cuando me pregunto con qué objeto creó el creador al mundo, me estoy preguntando en realidad para qué creó el único mundo que conozco, el único que me he dado a conocer, que es el que experimento en mi, el que experimento en mi realidad personal y subjetiva. Compartamos un par de esbozos de respuestas a nuestras preguntas, que nos serán de bien para el camino. Enseña el Arizal que el creador es bien y es con natural al bien hacer bien. El bien es expansivo por su propia naturaleza, se quiere dar. El bien que se da es bueno. Para dar bien, para impartirlo, hace falta quien lo reciba. El bien del creador es deseo de darse y de dar, de reproducirse, de expandirse para ser más, siempre más, una aproximación moral al universo en crecimiento y, en ex y expansión constante. Provisto que se requiere quien reciba ese bien, entonces el creador, como si fuera, se comprime desde su centro. El proceso conocido como Sitzum. Hace... Un espacio vacío en su centro oblicuo, recordemos a Pascal. El universo es una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. En el centro de sí se abre un espacio vacío como si fuera que crece empujando sus paredes hacia afuera. En medio del creador, de la divinidad, hay un espacio vacío como un canvas en blanco. Allí crea el creador todo lo que hay, crea un sinfín de criaturas a las que hacer bien. La otra cara de la respuesta, el creador en su faz de eternidad silente, como si fuera previo a la creación, en, termos, en términos lógicos, mas no temporales, puesto que el tiempo mismo es una criatura que no existe antes de la creación, es todo, es un todo infinito e imbarcable en potencia, es la posibilidad de todo la posibilidad consciente de todo y la voluntad. El creador quiere llevar a la re, a realización, a la acción, todo lo que es potencia en sí. Por ejemplo, quiere expresar, llevar a la acción todos los modos posibles en que sus atributos, atributos y cualidades se puedan combinar para generar aptitudes, actitudes, emociones, conductas diferentes, y eso va a tener lugar en las infinitas combinaciones de cualidades que se van a dar en todos los hombres que van a haber vivido en el mundo a lo largo de toda la historia. Así, cada hombre, cada persona que nace a lo largo de toda la historia, desde el principio hasta el fin de los tiempos, es una versión en que lo divino se manifiesta y representa una versión única e irrepetible que agrega otra forma o capa de detalle posible a la infinita variedad de combinaciones de detalles posibles en que se representa potencialmente divinidad. A lo largo de los primeros seis días de la creación, hasta un rato antes de crear Adán, el creador crea todo lo demás, en potencia. El primer relato de Bereshit Génesis ocurre todo en el mundo de Briar, creación, y de Yesirá, formación. En diez pronunciamientos de Elohim, el verbo divino crea en creación en el mundo de las ideas. En el sexto día de la creación, cuando ya todo ha sido creado, los cielos y la tierra y los mares, que no son las aguas sino el recipiente cóncavo que las contiene y las aguas que pueblan los mares, y las que están en el cielo y las aves y los peces y los animales marinos y los terrestres de todas las formas y especies y variedades y tamaños todo ha sido creado y las plantas y los árboles también y viene el turno de adam bueno, Hashem, y viene el turno de adam de ahí qué quieres comentar ingrid eh... que la verdad es que lo primero que se vino a la mente me ha qué bueno que me pregunté, ¿para qué? Qué bueno que vino a mí ese un día esa pregunta, ¿para qué? Eh, y de darme cuenta que todo, todo está ahí, todo lo creó, todo lo creó, todo lo preparó para que solamente tuviéramos acceso a él, todo lo manifestó para el hombre. Gracias, Ingrid. ¿Quién más quiere comentar algo sobre este punto número 7? Ay, yo, Aire. De... Adelante. Otra vez. Eh, a mí me, me cayó, bueno, eh, algo bueno, resoné, de que el, el propósito pues es, es darnos, ¿no? Y yo siento que eh, es darnos conforme las múltiples habilidades, ¿no? Como que, ¿cuál es tu propósito, no? ¿Qué viniste a hacer? Porque como creador, él requiere la formación y, y reflejarse en el mundo de la acción. Entonces, así yo lo veo, ¿no? El creador somos como que los puntitos de arena todos nosotros, los cuales tenemos habilidades que él nos otorgó, pues, para, ah, para um, eh, informar de esa creación al mundo. Gracias, Mara, qué bonito. Muchas gracias. ¿Quién adelante? Eh, bueno, ¿sí? Sí, sí, te escuchas. Eh, a mí me llamó la atención lo que dice el Arizal, que el creador es bien, o sea, Hashem es todo, y dice: con natural del bien hacer el bien. El bien es expansivo, por su propia naturaleza se quiere dar. El bien que se da es bueno, y lo que decías, tenemos que dar no nada más dinero, sino dar tiempo, dar amor. Y como es bueno lo que estamos dando, se va a hacer expansión. Entonces el bien regresa a nosotros automáticamente. Gracias, Gina. Gracias, muy bonito. ¿Quién más quiere comentar? A ver, vamos a ver quién está por aquí. Bueno, fíjense que en este punto, la verdad que este es, son cuatro páginas o tres páginas de, del punto 7, que no quiero meterme en, en este tema la verdad mucho porque Perishit está hablando aquí del punto de la creación, ¿no? Pereshit para Elohim, cómo creo todo el eterno es tremendo y el para qué. ¿Cómo lo podemos hablar en, el, en términos del alma? Que estamos hablando de sanar el alma, de primero reconocer nuestras nuestras fases del alma o nuestros grados del alma en el nefesh, ruach, neshama y demás. En el aspecto de para qué el creador crea de continuo a toda la creación. Para empezar, el creador crea de continuo quiere decir que no es algo que creo y ya pasó, sino lo está creando como un pulso eh, continuo todo. Si él deja de hacer la creación, él, todo deja de existir, porque él trae a la experiencia densa, digamos, a la materia densa, el propósito de la capacidad de existir o de manifestarse y en el tema del alma fíjate que me gusta este tema porque este punto porque si estamos hablando de los de los lados que el alma tiene y cómo nosotros somos realmente una expresión del creador en, en esta en este plano en el malhut en, la, en el plano de la acción en el plano material en realidad todo este asunto es un asunto de luz y vasijas. Solo estamos hablando de luz y vasijas. Pero el no está, es luz, ¿no? Entonces toda esa luz que no se refiere al foco, obvio, se refiere a esta, a esta energía creadora, va descendiendo en todos los, en todos los, en ese espacio vacío que creo está muy, muy bueno lo del Simpsons, no lo vamos a hablar ahora, pero en este espacio vacío que no es tan vacío porque estás, en Isabel, el eterno le llama jamacón, eh, perdón, el rap llama a eso eh, jamacón y maleje hoja que el eterno suplirá tu carencia, tu escasez. En este espacio vacío, que no está vacío, en realidad estás en el macón. A eso, fíjate que es súper interesante, estoy haciendo un spoiler de Isabel, porque el macón es un nombre del creador en el que lo contiene todo, y, y cuando estaba estudiando Sabiola en este aspecto fue impresionante porque realmente no estamos conscientes muchas veces de que nosotros estamos en el eterno, o sea, somos como... Un pececito adentro del océano que no es consciente que está en el océano, pero el océano lo contiene y lo sostiene. Y el pececito es tan ignorante y le falta tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanto entendimiento, que sigue en su imaginación clamando, buscando, persiguiendo algo en el cual realmente está. ¿Me explico? Y así nosotros estamos siendo, buscando, Salud, buscando dinero, buscando amor, cuando en realidad estás en eso, tienes que constituirte en vasija. Como dicen por ahí, luz hay para todos, lo que hace falta son vasijas. Entonces está esta energía creadora que viene del mundo de la creación, esta energía creadora, esta or, luz, energía creadora de salud, esta energía creadora de sustento, esta energía creadora de amor en cualquiera de sus vínculos. Y entonces, eh, la vasija, que viene siendo la parte de nosotros que tiene que ver con Nefesh y Ruach, la vasija no está apta para recibirlo. Entonces, volvemos al tema de la plegaria. Aunque me desbarate 20 años orando por tal cosa y haga los 150 salmos diarios o haga los salmos el tipo todos los días, tres veces al día, 24 horas al día, etcétera, como quieras, todo el tiempo, si no estás constituido en una vasija, no te va a caber esa luz. Entonces, aparte, la luz, perdón, la vasija, toma la forma de la luz que lo contiene. Y como no puede haber nada vacío, o hay luz, o hay oscuridad. Oscuridad, entre comillas, sin entrar en el tema de la dualidad, ni tampoco del aspecto bueno, malo, negativo, positivo. Estamos hablando de o hay luz o hay no luz o hay shalom, vamos a saber, o hay escasez, entonces, o hay escasez o hay plenitud, ¿no? O hay escasez o hay plenitud, vamos a hablar plenitud con, como luz y escasez como vacío, haciendo comillas. Entonces, si en esa vasija hay escasez, hay vacíos que le faltan luz porque no es capaz de contenerla, entonces la vasija toma la forma de la luz que la contiene. ¿Qué quiere decir esto? En español podría decir como tu vida o mi vida, en realidad eso es lo que hay que observar, observa tu vida y observa la tuya, deja de estar observando la del vecino, ¿a ti qué te importa la vida del vecino? Observa la tuya, observas tu vida en salud, observas tu vida en sustento, observas tu vida en vínculos, en amor y en eso te pones a observar, a revisar qué, cap, qué cantidad de luz soy capaz de recibir en cada aspecto, en la salud, en el sustento, en el amor. ¿Qué tanto estoy siendo vasija para recibirlo? En mi propia experiencia, no la del vecino. Entonces, por eso les digo a las chicas de mis grupos privados que cuando estás enfocándote en ti, y empiezas a hacer este re, autorreconocimiento de la luz para la que nos alcanza. Siempre le digo, es que tú vives la experiencia para la que te alcanza. Y rap también habla en, en alguno de esos puntos sobre el tema de los mundos, ¿no? Cada uno crea su mundo. Lo vimos en la allá de esta semana, que hablaba sobre justamente elevar, ¿no? Se llama trumar, eso de elevar, elevar a Shem, todo lo que nosotros tenemos, queremos, poseemos y somos. Y entonces va, va a cambiar tu perspectiva y esa perspectiva de conforme vas elevando en el tema de tu alma es, es lo que te va a dar la capacidad de vivir en un mundo diferente. Puedes vivir en el, mis, en el mismo, en la misma ciudad, en la misma calle, pero tus circunstancias de vida van a ser distintas. ¿Por qué? Porque tengo malas noticias, la luz no se presta. La luz no se presta, ni se comparte, ni se vende, ni se transfiere. La luz te va, va a ser para ti respecto a la vasija que eres tú, que eres capaz de contener. Entonces, esa va a ser tu experiencia. Nuestra tarea principal es observa tu vida. Y con esa crudeza y esa rudeza y esa honestidad de hacer tu lista de veras así, esto está terrible mi tema de tal cosa, está terrible mi tema de tal cosa. Y fíjate, luego me suponiendo, estoy este, enojada con mi hermano es un ejemplo eso no es verdad ok, pero bueno es un ejemplo un estoy enojada con mi hermana entonces yo estoy me estoy poniendo a orar hago las plegarias hago el te filase acá y todos los todo lo que quiera porque mi hermana esté bien conmigo no y resulta que yo no soy honesta con esa situación en el sentido de haber quien hizo lo que no debía de hacer, o dijo lo que no debía de decir, o se comportó como no se debía comportar, fui yo. Entonces no voy y le digo a mi hermana tal cosa, ¿no? Ese es un ejemplo solamente. Eh, pero nos da miedo, la verdad, nos da miedo, pena, vergüenza o similares, asumir nuestra realidad y asumir nuestra condición. Y la verdad, yo amo a mi cuña Sarita, porque ella y yo somos amigas, antes de ser cuñadas ya éramos amigas. Y... Son, las dos tenemos esa parte de, a ver, la verdad es esta, o sea, sí de capaz de enfrentarte en decir, sí, la verdad que en este punto me estoy pasando, en este punto no estoy haciendo las cosas bien, en este punto Hashem me está jalando las orejas en tal tema, y la verdad es que eso, en lugar de entre nosotras juzgarnos, nos da una ayuda tan impresionante de poder de verdad ver porque hasta que no seas valiente en verte, vas a ser capaz de, obviamente, hacerte y todo lo demás y poder hacer Tikkun en tu vasija. Así que bueno, hasta ahí, ¿quién quiere comentar algo? Bueno, chicas, creo que ya no quieren hablar. Pues muchas gracias, Aide, porque a mí sí me, me descalabraron los veintes. Dice, <risa> sí, ya no veo lo duro, sino lo tupido. Sí, es revelador, <risa> pero de mucha bendición. Muchísimas gracias. Para bueno, ocasión. muchas gracias, Ofe. Muchas gracias a todas las chicas y los chicos que estuvieron en el vivo de esta, de este taller, Rebeca Gutiérrez, Gina... Ingrid, Sarita, Antonio, Ofelia, Eli, Magda, Zaira, Nancy, Claudia, Paula, Maga. Muchas gracias a todos los a todos los que están en vivo. Muchas gracias a todos los que lo van a ver diferido. Eh, vuelvo a decir, esto no es religión, no es dogma, no es tradición, no es atraparte en algo, es poder conectar con quién eres tú desde esa parte divina que el creador hizo se encarnó. Y bueno, Antonio, adelante. habla tu micro. Eh, buenas noches, Aide. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchan. Este, sí. Bueno, primero, muchas gracias. Es la primera ocasión que entro al taller. Y, este pues, no permanecer en silencio. Eh, veo que la mayoría son, como dices tú, chicas. En un momento dado pensé, dije, me habré equivocado en el taller, pero ya revisé en Telegram y por ahí algunos compañeros se anotaron, este, pero como sea, no, sí, solamente me, me preguntaba eso y me presento. Lo otro es que, este, me llevo una, una muy buena lección en lo último que se, eh, que leyó, no sé, la compañera, sobre la potencia, que Dios crea en potencia, entonces, este, cuando hablabas de la plegaria y hablas del ticún me resuena a mí mucho esto de que, eh, no, no creo que necesitemos pedirles a, a Shem en, en particular algo, no lo quiero considerar como un rey de joyas, un rey de oro o un rey de, de medicina, de salud, sino como lo que dijo la compañera cuando leyó, una posibilidad consciente total. Al, al decir que hay una posibilidad consciente total, el RAD, pues todas las posibilidades están abiertas siempre que seamos conscientes. Y creo que lo que nos toca en cualquier ticún es descubrir la potencia que tenemos para hacer todas las cosas. La potencia como lo que hoy me, ha, me trajo a este taller. Eh, las anteriores ocasiones he querido entrar y por una u otra, eh, el pequeño lado oscuro se, se manifestaba como para decir, a esta hora no puedes, a esta hora no puedes, pero hoy hice todo lo posible, hice todos los espacios para, para hacerlo y dije no, esto ya es cuestión mía, esto basta, y entrar, y entonces pues me llevo eso de que la potencia, entonces hay potencia para que en esta semana pueda yo hacer muchas cosas, eh, potencia por haberlas conocido a través de este medio, de, de darte las gracias por tu generosidad como te lo escribí Aide, no es fácil dar tiempo, es lo mejor porque como me enseñó un maestro en la facultad, cuando era estudiante, que señaló que lo único que no regresa es el tiempo, que invertimos en los demás, y el solo escucharlo sin juzgar es importantísimo. Eh, bien, dice Larisa, Hashem es el bien, y el bien es expansivo. Eh, muchas gracias, y espero que nos estemos viendo aquí cada 15 días, si me lo permiten. Gracias. Gracias, Antonio. Bienvenido. Eh, bienvenido la verdad que es muy normal que haya más chicas que chicos, pero sí hay algunos chicos aquí en, en el taller de lectura Sanar el alma. Muchas gracias por tu comentario, muchas gracias por estar acá. Y la verdad es que fíjate que hablando las, del asunto de las potencias, ¿no? El asunto de los potenciales o las posibilidades. Creo que de eso se trata el aspecto de esta jugada de cada vez que tomamos una decisión se va activando en potencia la opción que corresponde a esa decisión. Por eso, por ejemplo, hoy tomaste la decisión de estar aquí. Abre un camino diferente al que hubieras hecho si no estuvieras. Me estoy explicando. Entonces cada paso que nosotros estamos dando nos está marcando, mostrando, señalando el camino o el sendero por el cual realmente estamos. Eso sirve para recomendar el libro de siete señales de tránsito divinas de rapán Daniel Erman, y obviamente, obviamente, el libro que está escribiendo sobre en la senda del soarno. Eh, justo después va a hacer un taller sobre un asunto del camino. Rap Daniel me estaba comentando hace poco sobre esto, pero sí, todo está en potencia, todo está en potencia hace falta que seas vasija para recibirlo o para manifestarlo, ¿no? Entonces, en el mundo de la acción, en el mundo del Nefesh, el Ruach, ¿no? Que es lo más básico, este mundo de la acción, desde ahí no pasan las cosas, la verdad. La, pasan las cosas desde más arriba, desde los mundos eh, superiores, desde los mundos intangibles, y hay que justamente aprender a cómo colapsar. Esas cosas. Sirva también, les voy a pasar por aquí un video que hizo rap Daniel hace muchos años, no recuerdo el nombre exactamente, pero habla sobre el grifo que solo el grito, un grito, no recuerdo la otra frase, puede hacer, ¿no? Cómo activar realmente esta, esta potencia desde lo alto para nuestra vida. Se los voy a poner luego en el, en el Telegram que es uno de los videos, por no decir el más importante video que, que he visto para mi vida de Rab Daniel hace muchos, muchos años, así que Baruj Hashem, y vamos a dar gracias al Eterno como, como debe de ser, con una con una plegaria eh, alguien tiene por ahí el Salmo 106 para que lo diga, para cerrar esta esta reunión sí, bien, bien. y yo ¡Nancy! ¡Ay, Nancy! Sí, Nancy, adelante. ¡Gracias, Nancy! Este, Nancy, tu carne es de Ecuador. ¡Adelante! Salmo 106. Alabada Dios, alabada siempre, pues él es bueno, pues su bondad es eterna. ¿Quién puede detallar, detallar los, poderosos, los poderosos de Hacien, o proclamar todas sus alabanzas? Afortunados son aquellos que preservan la justicia que hacen actos de rectitud todo el tiempo. Recuérdame así en cuando Alies favor en tu pueblo. Evoca en con tu salvación para contemplar la, prosper, la prosperidad prosperidad de tu elegido. Degocijarse en la alegría de tu nación, glorificarse con tu, con tu herencia. Hemos pecado como lo han hecho nuestros padres. Hemos actuado con perver, perversión y maldad. Nuestros padres en Egipto no reflexionaron en las maravillas, no recordaron tus abundantes bondades y se sublevaron, sublevaron junto al mar, en el mar de los juncos. Aún así, él los salvó en aras de su santo nombre, de su nombre, para ser conocido su poderío. Gritó al mar de los juncos y, y, y se secó los... Los condujo por las profundidades como por un desierto. Los salvó de la mano del enemigo y los redimió de la mano del opresor. Las aguas cubrieron a sus adversarios, uno de ellos no quedó. Entonces ellos creyeron en sus palabras, cantaron sus alabanzas rápidamente, rápidamente olvidaron sus actos, no, no esperaron su consejo y, de, y desearon ansioso una apetencia en el desierto. Probaron a Dios en el desierto y Él les concedió su pedido. Pero envió demacración en sus almas. Ellos encolerizaron a Moshe en el campamento y a Aarón, el santo de Hashem La tierra se abrió y, y, y enguló a Datán y cubrió a la cofradía de Avirán y un fuego ardió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 de no, ser, de no ser, porque Moshe, su elegido, se interpuso en la brecha ante él para recomponer su ira para, des, para destruir. Ellos aborrecieron la tierra preciada, no creyeron en su palabra, se quejaron en sus tiendas, no oyeron la voz de Hacién. Alzó él su mano en juramento contra ellos de derrumbarlos. De, de derrumbarlos en el desierto, de hacer caer a su progenie entre las naciones y esparcirlos de entre la tierra. Ellos se reunieron a, a el ídolo Vap, peor, y comieron de los sacrificios de los muertos, Lom, y lo provocaron en sus malas acciones y una plaga estalló en, medio, en su medio. Entonces se alzó pinjas y ejecutó juicio y la plaga se detuvo. Esto se le consideró un acto meritorio para todas las generaciones para siempre. Ellos le encolerizaron en las aguas de Meribah, y Moshe sufrió por, por su culpa, pues desafiaron su espíritu y él pronunció un juramento en sus labios. Ellos no, no destruyeron a las naciones como Hashem les había instruido, más bien se mezclaron con las naciones y, a, y aprendieron Hijos e hijas eh, a, los, a los demonios de, derramaron sangre inocente, la sangre de los hijos e hijas a quienes sacrificaron a los ídolos de, de Canaán y a la tierra, y la tierra resultó culpable con sangre, y se impurificaron con sus actos y se descarriaron con sus acciones. Eh, y la cólera de Hashem, eh, de naciones y de sus enemigos, los gobernantes, sus enemigos los oprimieron y ellos fueron consejo y, em, consejo y empobrecidos por, por, sus, por sus pecados su angustia cuando yo su plegaria y recordó para ellos su pacto y se dio conforme su abundante bondad bondad e, e hizo que fueran tratados misericordiosamente por, por todos sus captores sálvanos hacia nuestro Dios recuérdanos de entre las naciones para que podamos agradecer tu santo nombre y glorificarnos en tu alabanza. Bendito es Hashem, el Dios de Israel para toda y para toda la eternidad y que todo el pueblo diga amén. Alabada Dios, amén, amén, Baruch hashem Amén, amén. Amén. Gracias. Amén, amén, hashem Así que la verdad a mí el Salmo 106 me encanta. Por eso le digo que lo digan. Y dice, sálvanos, Hashem, y recógenos entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas, bendito el eterno Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, amén, amén. Damos gracias al eterno, damos gracias al eterno Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que en ella hay, por la oportunidad de hacer este, esta reunión, este taller con las chicas y los chicos, chicos también son bienvenidos, de Taller de Lectura Sanar el Alma, que el Eterno dé sabiduría y entendimiento para poder llevar a cabo las obras que vamos comprendiendo, que podamos ir sanando el alma para conectar con estos potenciales, esas posibilidades que el Eterno tiene para nosotros, no quedarnos encerrados en el en modo, como siempre digo yo, el modo bestia, ¿no? de nada más estar enfocados en las cosas que no tienen que ver con los hombros superiores, así que eterno te damos gracias por la oportunidad de estar acá, que sean agradables las palabras de nuestras bocas, las intenciones de nuestro corazón delante de ti, oh eterno, nuestra roca, nuestro redentor y nuestro protector. Y el que hace shalom, completitud, plenitud en sus alturas, así haga shalom para nosotros, para todos los chicos y chicas de taller de lectura, sanar el alma y para todo su pueblo Israel y abrimos micrófonos y todos todos todos decimos amén amén amén amén amén amén amén baruch hashem amén nos gracias chicos gracias chicas vamos a dejar de grabar ahora y bueno todos pueden invitar a al taller a personas cercanas no hagan posesitismo Sino a los que le pregunten, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué brillas tanto? Pues dile, es que estoy acá en el taller de lectura. Así que, Maruja Shen, gracias a todos y voy a dejar de grabar ahora. Saluditos. Gracias, Aide.